Mi nombre es Alberto Ramírez Martinell, soy investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior y coautor, junto con el doctor Miguel Casillas, de libros Saberes Digitales de Matemáticos, Físicos, Químicos, Arquitectos e Ingenieros, publicado en verano de 2021 por la editorial de la Universidad Veracruzana en la colección de textos universitarios. La Serie Editorial de Saberes Digitales de los Universitarios recoge las experiencias de los docentes en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y presenta los acuerdos colegiados en torno a los saberes digitales de los profesionistas de cada programa educativo intervenido. Se trata entonces de los hallazgos de una investigación de largo aliento realizada entre enero de 2018 y julio de 2019, con cientos de profesores. En este volumen presentamos los rasgos digitales compartidos por los actores universitarios del área académica técnica y los usos particulares que los matemáticos, físicos, químicos, arquitectos e ingenieros dan a los dispositivos digitales propios de sus campos de adscripción, al software especializado y a las fuentes de información que ya son legítimas en sus gremios. El libro ha sido editado para su distribución y consulta tanto en formato impreso como digital. Para descargar una copia, los invitamos a entrar al sitio libros.uv.mx, explorar el catálogo y elegir el formato PDF o epub. Cuando lo tengan en su poder, les pedimos por supuesto que lo lean, lo comenten con sus pares, lo critiquen, lo enriquezcan y lo tengan en mente para la reforma de su plan de estudios. Esta investigación ha sido posible gracias a, lo, a la disposición y colaboración de profesores y profesoras de los programas educativos del área académica técnica y desde luego por el apoyo del equipo de expertos de saberes digitales.